Bien, morena, marcas del crisol atormentado. Tienes el poder de ser marcada. No pases más tiempo, sola mujer. Te recriminas. Lo pierdes todo solo por necia, mujer, desentendida. Como quisiera que entendieras mi lenguaje, yo entiendo el tuyo como la palma de mi mano, compara el cambio y verás la diferencia. Si te enardeces al verme pasar, es que estás equivocada, fiel morena. Ese camino es del endeble entendimiento. Yo te esperé, tú no llegaste, no fue mi culpa. A este lugar y la hora que ahí estuve. No me arrepiento de haberte esperado tanto. Soy el dueño de la nave. Cuando paso por tu casa te sientes con confianza. Te hace falta algo, mujer Que has perdido No lo entiendes Yo lo tengo Es el remo para remar Si no lo entiendes no es presunción Ni mucho menos te lo apuesto. Yo por mi parte estoy dispuesto a respetar tu entendimiento. Como a dos pasos está el lugar que tú has dejado. Allí me encontrará si de antemano me lo jura.